Muebles Edu Tapicería, Clínica Dental San Francisco, Intercom, Internet por Fibra Óptica. ¿Qué tal amigos? Buenas noches, gracias, buenas tardes aún, estamos en esta hora por cambio de horario, por acá nos estamos tratando de adecuar. Bueno, como todas las tardes tenemos en nuestro espacio nuestro invitado de lujo, y claro, para culminar esta semana, de igual manera, tenemos a un gran amigo que ya en breve... Para quienes están recientemente integrándose a la, a la señal, eh, conocerán de quién se trata. Pero hasta ello vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Ramiro Narváez. Mi estimado Ramiro, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a esta hora del día. Bueno, ya terminando esta, esta jornada, esta semana, es viernes. Por ahí dicen que el cuerpo lo sabe. Eh, pues bueno, en todo caso, nosotros sabemos que... Para salir adelante, pues hay que trabajar, hay que proyectarse para cumplir los objetivos, hay que emprender, hay que sacrificarse. Y bueno, en fin, de todo esto vamos a conversar en esta, en esta oportunidad justamente con un emprendedor de Catamayo, con un artesano, un hombre de, de trabajo que ha entregado pues su juventud, su vida al servicio de Catamayo. Queremos recibir con mucho cariño, con mucho gusto, en nuestro escenario a Rommel Albito Buele. Bienvenido Rommel a escenario rostros que dejan rastros, nos da mucho gusto recibirte aquí en este programa. Muy buenas noches compañeros periodistas de su programa escenario y también buenas tardes, perdón, buenas tardes a toda la ciudadanía y a todos los que nos están viendo por estos medios de comunicación digitales y qué emoción de, de también ser parte y integrarnos a esta tecnología que antes no había, antes no había, ahora había las cuartitas. Y ahora ya nos podemos ver, nos podemos escuchar, ¿no? la tecnología, cómo ha avanzado en estos tiempo. Muy buenas tardes y cualquier Así cosa necesita que confianza para poder responder a sus inquietudes, amigos. Periodistas. En cuanto a tarde o noche no hay problema porque igual eh, especialmente en Europa ya nos están viendo en la noche, entonces yo creo que en ese, en ese punto no hay problema. Les saludamos a todos quienes nos ven en todo el mundo a través de estos medios digitales que nos permiten justamente esta cercanía, este acercamiento. Eh, en fin, Rommel, eh, quisiéramos conocer un poquito más de ti. Sabemos que eres un hombre que te has es dedicado especialmente a lo que tiene que ver con la parte cultural acá en Catamayo. Eres un gran conocedor de estos aspectos de sonido, de amplificación. Sin embargo, quisiéramos que nos digas... Eh, ¿Dónde naciste? ¿Eres oriundo de Catamayo? Háblanos un poquito de tu niñez, de tu infancia, Rómed. Bien, amigos. Este, vengo yo de un lugar muy humilde, nacido aquí en Catamayo. Mis padres son Julio Sui Medina y María Clementina Huérez que me supieron criar con, con toda su disciplina, con toda la mano de rigor, para poder ser un hombre de bien. Y gracias, gracias a ellos. Estoy donde estoy, con toda mi familia. Tengo 49 años. Ya tengo dos hermosas nenas. Me casé a los 22 años. Mi esposa se llama Teresa Herrera Isabel, con quien hemos venido forjando este, este hogar, este matrimonio de, de escalón mm -hmm. y escalón, para poder, para poder estar donde estamos, gracias a Dios. Primeramente, mm -hmm. con respeto y humildad, que... Eso nos caracteriza a los seres humanos. Para poder ¿En qué sector vivir? de Catamayo, Rommel, eh, naciste y qué recuerdas de tu infancia? En mi infancia, muchas cosas bonitas. Yo nací en el sector 4 de mayo, calle Eugenio Espejo y 1 de mayo, donde la calle se conocía por los mochos. De acuerdo, Clarito, que nos decían que vivíamos ahí solo mochos, porque <risa> yo tengo un dedo mocho de mi, de mi mano izquierda. ¿Ya? Yeah. Ya, el finado Achis también era mocho. Yeah. El finado Villano también era mocho. Uh -huh. y, y siempre nos decía en el barrio de los mochos, los conocíamos. Yeah. Entonces, de ahí ¿Qué teniendo... accidente tuviste, ese Rommel, y que perdiste esa esa parte de tu, de tu dedo? Bueno, mi mamá me contaba que o sea, toda la vida he sido yo muy inquieto, como ahora llaman, imperactivo He sido uh -huh. muy, muy travieso. ya tenía yeah. una puerta de calle y, gracias a Dios, solo en el dedo. Perdí parte del dedo izquierdo uh -huh. y, y mi infancia, como todo niño, como todo niño inquieto, travieso, travieso, porque yo sí era demasiado travieso. Y todavía y cuando yo vivía ahí esa en la calle Fian de Espejo, todavía era tierra, tierra, todavía ahí, ahí donde está ubicada la casa del señor Hachí, era quebrada, era un hueco más o menos de 6 metros de hondo. Uh -huh. Entonces ahí nos, y me acuerdo que también llegó a vivir eh, la señora Lidita con su esposo Marco Crespo, ahí nos ahí salió con Diego Crespo, usted también se lo conoce, en la familia Newman. Entonces ahí nos reuníamos en esa calle con mi hermano y hacíamos pelotitas de media con trapo y nos poníamos a jugar sin zapatos, en la calle, pura piedra, y así los criamos y así los forjamos. Yeah. ¿Y cuántos realidad? hermanos tienes, Rommel? Tengo dos hermanas y un hermano más, como es conocido mi hermano Flavio Shin, también que trabaja conmigo ahora en el sonido, es el uh -huh. mayor de nosotros. Mi hermana Jacqueline Swin, la que canta, y mi uh -huh. hermana menor, Yesenia Swin. Uh -huh. Quienes formamos esta, esta familia, Bien. ¿no? Yeah. ¿Y qué recuerdas de tus papás? ¿A qué se dedicaban? ¿Cómo los criaron? Papitos, gracias a Dios, Mi papá, mis papás han sido un ejemplo para nosotros en primer lugar. Porque ellos nos criaron a punta de horchata, compañeros, a punta de horchata. Ellos cuatro de la mañana ya estaban haciendo sus ollas de horchata y yo era el más dormilón de mis hermanos. Me gustaba uh -huh. dormir, me gustaba, me encantaba dormir. Claro. Y yo, era, y yo era el quien más aguantaba por dormilón, porque a uh -huh. las cinco de la mañana ya teníamos que llevar. Mi papá nos hizo un gancho, un gancho que entrábamos los dos. Entonces en cada gancho llevamos una olla 40 de horchata, llevábamos uh -huh. y nos, en medio del gancho nos poníamos los dos, y eso llevábamos al mercado antiguo, era de totito los días, y el fin de semana se vendía hasta cinco, o 6 ollas de horchata grande. Claro, Tumami es, es un personaje también importante acá en la cultura, ah, en la historia de Catamayo, porque ella eh, eh, tenía su puestito de horchata a la entrada del mercado antiguo, ¿no? Claro, pues ella, ella, ella, ella, ella tiene un, un historial inmenso de toda su comunidad también, porque ella fue una emprendedora de buscar la, la labor social. Ella no podía ver a un señor que esté llorando de, de hambre o algo, ella rapidito le hacía, iba, juntaba comida y les mandaba dando. Uh -huh. Y bueno, es un tema que también lo vamos a tomar despuesito. Y la, la, la niñez mía fue, en ese sentido, disciplina, Morradez, travesuras, estudio y trabajo. Uh -huh. ¿Ya? Yeah. Y luego de llevar la horchata, eh, te tocaba ir a la escuela, me imagino. Claro, claro. No, y de ahí todavía nos mandaba a hacer mi mamá el desayuno. Nos mandaba a hacer el desayuno y pobre que no vayamos comiendo. Y en ese tiempo a veces nos mandaba cinco reales, dos reales uh -huh. para comer en el área. Y me acuerdo que todavía vendían los champañita en, en hoja de achira. Uh -huh. No sé si ustedes han comido la champaína de hoja de achira allá en el mercado. Claro, claro Entonces, que sí, sí recuerdo. ¿sí uh -huh. Entonces, Así era antes. Claro, en hojita de chila vendía la mamita del finado Jumbo, nuestro uh -huh. compañero Jumbo, por ejemplo la mamita y ella y nosotros íbamos comprando a la tonga que llamábamos para recreo, para lunch, uh -huh. que antes llamábamos en una funda, ahora se lleva en la lonchera, bueno, tantas eh. cosas. Antes y la... Y y la cocina que hacía eh, la, la cocina obviamente no era como ahora pues se tiene no, grasa a mano ¿no? no ¿Cómo era? No. La cocinita de mis padres fue una cocina de leña grande, me acuerdo si unos dos metros de largo y un metro cincuenta de ancho porque ella cocinaba solo en ollas cuarenta hasta tres ollas ponía la hornilla eh, y cada y cada fin de semana ella compraba tres cuatro pilas de leña que cogía se agotaba en muchos días, se agotaba, tú dices, porque ella tenía un gran consumo de leña. Uh -huh. Y así, y así nos criamos, así nos forjamos uh -huh. día a día con mi hermano, porque fuimos los más mayores que comenzamos a trabajar con él. Uh -huh. Bueno, y más adelante, ya fuiste creciendo, eh, te tocó quizá el tiempo del colegio, a lo mejor y luego el tiempo de la, del cuartel, en ese tiempo pues había que ir a cumplir ah, este, sí. en el ejército. ¿Tuviste alguna experiencia por ahí que nos quieras contar? Claro, ya después, como ya me fui forjando joven y toda la vida yo trabajé con mi papá, a mí todo el tiempo me gustaba la agricultura. Yo, yo no, no no no quise estudiar, compañeros. Yo no, no me enrumbeé al estudio. Con ese tiempo todavía no, ¿cómo me explico? No no no nos sentamos, o sea, no nos forzaban en estudiar porque después vas a necesitar como ahora, ahora se ve el tiempo, mire cómo viene la tecnología. Y me despreocupé, no, no, yo no seguí la hasta tercer curso. Como ya estuve joven, me fui de mi casa, me fui huido, me fui corrido a experimentar cosas nuevas, que uno llama. Uh -huh. Recuerdo que a los 14 años, casi los 15 años me fui a Quito, dejando a mis papás. Me fui a Quito y sin tener nadie, uh -huh. ahí hay, hay valoré ¿eh? lo que es el sufrimiento de los padres. Porque en otro lado nadie te recibe, nadie te llama a dar nada, nadie te dice, ven, si tu invasoreado, aquí está donde descansa. Entonces las cosas se van forjando y se van haciendo experiencias día a día. Y me recuerdo que llegué a Quito y no tuve dónde irme a descansar. Nadie, yo dormí por tres noches en el terminal. Ahí mis amigos de los Lujanos, pero la oficina de la, de la cooperativa Loja, ahí mis amigos, yo de la secretaria. Como éramos paisanos, me dio acogida para dejar la maletita en la oficina y yo dormía afuera. Entonces, uh -huh. todas esas cosas de mi juventud, que hice tanta experiencia y aprendí tantas cosas, compañeros, en las uh -huh. cosas de, de, de mi vida. Aprendí muchas cosas que siempre mi padre me ha sabido inculcar porque yo con mi padre caminé mucho tiempo, antes que con mi mamá. Uh -huh. mi papá tiene, y yo tengo Casi todo lo de mi padre que él ha aprendido y él me ha enseñado esos valores, todo lo que él sabe, lo sé yo, compañero Ramiro. Y mucho más uno se pone bien cuando estamos con gente tan, tan especial, maravillosa, como en este caso Rommel Swing, que también en el mundo artístico, porque es, es un artista Rommel, es conocido como la Tortuga Mix. Y de eso nos vas a hablar, Rommel. ¿Por qué ese apodo? Eh, ¿A dónde te lleva este, este apodo de la Tortuga Mix? Bien, compañero Ramiro. La, la historia, la historia de, de mi emprendimiento como DJ fue una historia que a mí desde muchacho me gustó, lo que es música. Desde Juan Brito me gustó por la, por la inquietud que me tenía, por lo que a uno le decían travieso. Y a mí siempre me gustó lo que cuando salieron los rayos al audio. Mm. Yo decía, yo decía, ¿cómo funciona? Yo quería ver, mire que tanta la inocencia, bueno, en ese tiempo uno lo criaron con respeto. Yo quería desbaratar el equipo para ver si hay artistas adentro. Uh -huh. curiosidad. Claro, un rato otro, y, y lo hice, ¿verdad? Y lo hice. ¿Y cuál es? Mi mamá me encontró desbaratando, me dio una paliza. Entonces, desde ahí comenzó mi, mi, mi inquietud de esto de... Pero yo no sabía que había DJ, yo, yo no sabía uh -huh. nada. Uh -huh. Yo oía la música, pero quería saber de cómo es, cómo, cómo manipula. Uh -huh. Entonces, cuando yo ya fui creciendo y me seguía gustando esta, este este arte que es tan hermoso como combinar música, cuando yo me fui a Quito, lo que conversaba, entonces yo volví a Catamayo, ya volví de años, para cumplir 19 años. Entonces, cuando yo llegué aquí a Catamayo, lo vi a mi primo Gruber Quinte, uh -huh. que ya trabajaba con don Hermine, con dos cajitas y un, y un poder, eh, son Barri 600, trabajaba. Uh -huh. Oiga, pero, y a mí me, me, yo me llamaba bien con mi primo. Entonces yo conversé con, yo negro, toda la vida le digo, negro y negro, le al pana que me dejen, se pida cargar para estar ahí, para ir viendo, viendo, viendo. Entonces... Y fue así, yo mismo, entonces ahí quiero llegar yo a, los, a la juventud, a la juventud de ahora que ha perdido mucho estos valores, estos que ellos mismos puedan resolver sus problemas y sus cosas que les gusta para poder triunfar en la vida. A mí me gustó este arte, entonces yo mismo me fui a hablar con el señor Herrera, para que me dé la oportunidad de cargar, de, uh -huh. ir a, de ir a cargar, de limpiar los equipos, solamente que me dé permiso de estar viendo, uh -huh. ni siquiera manipulando. Entonces, así fue mi historia, que yo comencé cargando. Entonces, yo me fui donde el señor Herrera, no sé si usted se acuerdan del señor Hermín Herrera, que uh -huh. vendía discos, cassés ahí en el frente de la bahía estamos hablando de uno de los, de los dueños de los primeros discos móviles, ¿no? Acá en Catamayo. Claro, claro uh -huh. no, el segundo, porque primero fue el puedo segundo. Volver. Claro. Yeah. Y es ahí donde tú te abriste camino, abriste puertas para claro. descubrir más lo que te estaba trayendo la atención. Claro, porque yo yo simplemente yo venía un sonido, yo lo miraba al DJ, ya sabido de ser DJ, pues estaba al frente. Uh -huh. Y yo lo miraba y ponía música, pero uno como no no no sabía, nadie le decía, sabes que es así, nada, uh -huh. a mí nada, nada, nada, nada, nada, a mí no me enseñaron. Yo pensaba que grupo sabía mezclar y él no sabía DJ, pero él solo ponía disco a disco. Entonces, ¿cuál fue? mi Me dio, entonces me fui a hablar, me estoy saltando, me fue a hablar con, con Don Germinio, entonces Don Germinio me preguntó, hijo, ¿de quién eres? Uh -huh. ¿Cómo así vienes solo? le digo del vengo a hablar por mí porque esto me gusta yo soy hijo de la horchatera que vende el chate en el mercado le digo y ella ya son, y ellos dos ya han sabido ser amigos entonces uh -huh. pues, qué dice como señora María bueno sí digo, cómo la conocí ella me viene a pedir la bocina para sacar fondos para los que no tienen que comer uh -huh. entonces ellos ya se han sabido conocer le dijo tome don aquí están las llaves uh -huh. Me dio la oportunidad, que le agradezco a don Herrera, que hasta el día de hoy, uh -huh. con su esposa señora Mary, que hasta el día de hoy nos llevamos, nos saludamos. Uh -huh. Le guardo mis respetos donde lo encuentro, lo saludo con todo gusto porque él me dio uh -huh. la oportunidad para hacer lo que yo soy, compañero Randy. Bueno, esa fue entonces la, la gran oportunidad que Rommel tuvo Ajá. y que también este, supiste aprovechar, porque de no haberlo hecho, quizá estuvieras en otra situación. Entonces, bueno, ese es un punto importantísimo. Y luego, pues ya tú te dedicaste poco a poco a seguir aprendiendo hasta el punto que lograste ya luego comprar tus propios aparatos, formar tu propio disco móvil. Eh, recuérdanos ese momento, quizá hiciste una inversión. ¿Y cómo te ha ido hasta ahora? Claro, cuando yo trabajé más o menos siete años con la Herrera yo ya, ya fui profesional, gracias a Dios ya aprendí, entonces con Herrera vendió los equipos, le vendió a mi primo Gruber, él le vendió a él, y, y yo seguí trabajando con Gruber, entonces me separé de Gruber y, y aquí viene la parte importante que, que siempre dice el dicho, si Dios te da una oportunidad, aprovecha. Y si subiste si al tren a buenas hora, si no, se te acabó uh -huh. todo. Entonces ahí fue la oportunidad y le agradezco a mi primo Pancho Trujillo. Él veía que, él vio en mí ese potencial de, de, de saber combinar la música, porque uh -huh. cuando yo, yo mezclaba una música o me vi en un baile, era baile bueno. Ahí decían ahí está ese cholo, a mí llevaban cholo, me llamaban. Mm. Ese cholo mezcla bien, es buen baile. Entonces él vio eso y mí y mi primo, vea, por eso le digo a veces la familia, la familia y los amigos son los, los cuando se llevan de corazón ellos te sacan adelante. Cuando claro. eres sincero, cuando eres sincero. Entonces mi primo me dijo primo yo te yo te yo te yo te doy mi carro para que lo hipoteques para que te compres un disco móvil. Pero si yo no tenía compañero en ese tiempo, perdónenme la expresión ni para, ni para comer. para endeudarme en 10, 15 millones de sucre, en ese uh -huh. tiempo. Y mi primo me motivaba, primo yo te presto mi carro, yo te doy la garantía. Uh -huh. Yo necio, nada. En ese tiempo los equipos eran carísimos. Entonces, uh -huh. vale la insistencia, entonces converso con mi esposa, le digo, esto pasa. Mi esposa no quería disco móvil por el tema del de traguito. Uh -huh. un tema, es un tema negativo de todos los gerentes o todos los DJs de este uh -huh. trabajo, hasta saberlo comprender y hasta madurar para dejar este, no lo puedo decir esta palabra, pero este trago que, que uh -huh. sí me costó dejarlo. Entonces comenzó como que Dios me dio esa oportunidad, esa valentía de de endeudarnos, fíjese que nos endeudamos en 25 millones de sucres, nos endeudamos en este tiempo. Yo yeah. compré dos, dos cajitas, cuatro cajas y un poder compré, y una consolita uh -huh. vieja. Entonces eso fue el emprendimiento que, que Dios, gracias a Dios, me dio uh -huh. esa valentía con mi esposa para poder emprender en ese lindo negocio, los cuales que nunca me ha ido mal, compañero, a mí, uh -huh. nunca me ha faltado trabajo. Nunca, y así nunca. empezaste. ¿Y cómo, ¿Y cómo le pusiste el nombre a tu primer emprendimiento en Disco Móvil? Ya, el, el, el Disco Móvil se llama Swing Tropical. El disco móvil se llama Swing Tropical. Pero como yo ya me separé de, mi, de Gruber, entonces, como yo era el DJ, yo le digo yo a mi esposa, oye, le digo yo, yo tengo que sonar ya de otra manera. Yo no tengo que. A mí siempre me conocían como Rommel Swing. DJ uh -huh. Rommel Swing en el tiempo de, de Gruber. De un Hermín. Entonces, le digo, yo tengo que llamarme ya a mi propio eslogan, ya porque es de nosotros. Oiga, y se me prende el foco. A mi papá le dicen tortuga. Entonces, lo llama a mi papá. Papá le digo, ¿sabes que Me quiero coger tu apodo. ¿Para qué, mi vecino? ¿verdad? Quiero ponerme, diga y tortuga, mis. Cógelo, mijo. Cógelo. Y entonces, y como ustedes, también le pregunté, pero papi, ¿por qué te dicen tortuga? Dice, mijo, yo cuando me compré un carrito, como no podía manejar, solo 10, 20, caminaba en el centro, me gritaban, tortuga, muévete, tortuga. Y lo conocían así, hasta ahora lo conocen como tortuga. Y ese fue el eslogan. Me acuerdo que yo ya compré el equipo. Y teníamos el baile en julio, en julio creo que es el baile del, del Carmen de al lado de la Cruz. Ahí Nacho Reyes, como yo todavía no tenía el móvil no, no tenía nombre. Y llegó Nacho a ver las cajitas que compré. Yo ya cogí ese baile. Me acuerdo que fue... algo así por lo que me pagaron. algo así güey sí está bien. Entonces le digo, y Nacho, le digo, quiero, una, un, quiero un nombre para el escoboy porque esto ya es propio, es de, de casa. Dice, ya te tengo, yo ya te tengo, el, yo ya te tengo el nombre. Dime, le digo, dime, para anunciarlo ya desde ahorita. Ponle swing tropical. Desde ahí se quedó swing tropical. Pero más al discomóvil lo conoce como las tortugas. Claro, el apodo es como que, que sembró claro, más la atención en, en, la, claro, el en apodo, la gente. Claro, Claro. Y claro. dime, Rommel, y entonces ya de, desde a partir de aquello, ya hiciste ese equipo, quizá eh, los animadores, la gente que te apoyaba, eh, te ha acompañado, ¿a qué lugares has, has recorrido con tu disco móvil? ¿Qué experiencia nos puedes contar brevemente? Vaya, son muchas cosas. <risa> y la, las, cosas, las cosas bonitas de este arte, de este emprendimiento muchas cosas bonitas y malas también uh -huh. por ejemplo yo tuve muchos problemas con mi esposa por el tema que cuando yo compré el la gente de la vega uh, nos apreciaba nosotros uh -huh. y nosotros en la vega batimos plaza viernes sábado y domingo viernes sábado y domingo uh -huh. incluso nos, una vez nos contrataron cuando yo tenía las cuatro cajitas me contrataron y yo no quería coger el contrato para fin de año, porque usted sabe que una cancha múltiple, es altísima gente. Entonces ellos me dijeron, Rommel, Tortugas, nosotros queremos que... no Yo les dije, no, yo no porque no tengo tiempo para tanta gente. Así nos pongas una caja, yo lo que queremos es bailar con tu música. Me acuerdo que les cobré un millón y medio de sucres, que me los pagaron, compañero Ramiro. Estuve llegando a la casa el otro día a las 12 del día, en los cuales mi esposa hablaba, y era que te quedes de una vez para la otra semana. Y, y así sí. venían de sábado, sábado, sábado, sábado, y gracias a Dios. El, hemos... disco móvil, te trajo, el disco móvil te trajo también un poco de conflictos, entonces con, la, con tu esposa y en el hogar, sí. hasta, hasta que ella sí. también entienda la, la situación del, del DJ hasta madurar, no, madurar, compañero, y, este, y esta rama. Uh -huh. Porque cuando tú tienes un negocio, pues si tú te dedicas al vicio, ¿cómo va a emprender? ¿Cómo va a funcionar? ¿cierto? Claro. Entonces, uh -huh. y por eso también mi esposa se cohibía de invertir, y, de, de, de uh -huh. mucho, porque imagínese una borrachera dejando su tiempo y se claro. robaba. Así Entonces, es, y, y son aparatos claro. bastante, bastante caros. Romel, el, el tiempo es claro. bastante corto acá en nuestro espacio y casi ya estamos en la parte final. Eh, quisiéramos brevemente que nos comentes eh, cómo has adelantado, ya cómo se ha transformado tu, tu proyecto, tu disco móvil, ya no es, son esas cajas, de, de las primeras que eran gigantes, eran grandotas, eran monumentales, pero ahora se ha, ya se ha, se ha reducido, pero la tecnología es superior y tú has hecho una gran inversión. ¿Cuál es tu proyecto? Quizá en este tiempo de pandemia se ha paralizado un poco, pero ¿cuál es el sueño de Rommel Swing de la Tortuga eh, en los días que vienen? Bien, compañeros, linda la pregunta. Mi sueño, mi sueño como todo empresario, me convirtió en empresario. De, como usted sabe, ahora la tecnología, yo quiero llegar, quiero llegar a formar una gran empresa poco a poco, como usted ve, un sonido grande que llega con su carpa, llega con su pantalla, llega con su sonido. Que lo cual todavía lo estoy trabajando. Invertí, tengo una inversión en el sonido aéreo. Para poder seguir trabajando y dar la facilidad a todos los artistas de nuestro cantón y del mundo, de, de nuestro Ecuador, uh -huh. para poder eh, seguir, seguir en esta empresa que, que tanto me gusta, que tanto uh -huh. me gusta, amigo. Y fue la, la ocasión con mi esposa, tuvimos una conversación, digo, negra, verás, este es, esto es lo que pasa, ya nos quedamos con la tecnología. Las cajas viejas ya, ya, no nos, ya no nos ocupaban, compañero Ramiro, uh -huh. porque ya un contrato grande tiene sonido aéreo. No, perdía el contrato. no. Y, y la ocasión de conversación con mi esposa dice: Nero, pero es demasiada plata. Es demasiada plata. Y para cobrar lo mismo, le digo: es que va a subir el rubro. Tenemos que hacer tarima, tenemos que hacer carpa, tenemos que hacer cruces, tenemos que comprar cajas uh -huh. ya modernas, sonido, calificación eh, moderna. Dice, pero todo es inversión y, la, y, la, y a veces la, la competencia no es leal, o sea, la competencia te, te, uh -huh. también te baja. Entonces, claro. ¿cuál fue el...? Bueno, entonces con mi esposa ya, digo, invertamos. Es lo que te gusta y es tu trabajo y lo haces con ahínco, no te cansas. Invertimos, compañero, y mi anhelo es de llegar a, a formar mi empresa como como cualquier sonido que usted venga y uh -huh. llegue al centro, que se arma con su carpa, con su pantallita. Ese es mi, mi objetivo. Uh -huh. Y estoy trabajando. Ahorita es mi alce como le digo, compañero, y estoy haciendo las cruces ya para hacer el puente, para armar la carpa. Uh -huh. y, y, y estoy aprovechando el tiempo que no tengo trabajo en el disco móvil, Lo aprovecho, el compañero Ramiro, uh -huh. al 100% para poder emprender más en este... Bien, Romel bien, Romel Conocemos de, de tu emprendimiento, de tu proceso que has tenido. Eh, basta que seamos vecinos de Catamayo, sabemos de, de lo que has luchado, de lo que has sufrido también para poder estar en el nivel que, que estás con tu proyecto. Hemos escuchado también tu sonido, el trabajo que haces y bueno, seguimos apoyándote para que sigas adelante y logrando tu sueño, Rommel. Quizás nos puedes dejar Leonardo. un teléfono, un contacto para que te ubiquen, en claro. Rommel. Y una cosita, compañero, amigos, Leonardo y... Quiero, aquí sí quiero llegar a la parte, a la parte de sangre, a la parte de, de nuestros padres nos enseñaron los valores de llevarse con los hermanos. En este nuevo proyecto que es el sonido grande, yo le debo mucho a mi hermano, a mi hermano, a la otra tortuga, a Flavio, que le llama Porque uh -huh. él fue la persona que me insistía, ya comenzó a animar conmigo, él es muy conocido ya ahora que trabaja conmigo, año te estás quedando, te estás quedando. Y, y, y la inversión era grande, entonces yo le decía, yeah, pero no hay, pero endura este carajo, me decía, y vea, yeah. pasé a río y gracias a Dios, como tengo mi, mi otro ingreso, como llamamos, también soy chofer municipal de, de Catamayo, yo llevo 17 años, yo manejo recolector de, de recolección de basura. Y gracias a eso, todo eso, yo he podido a, a hacer todo este proyecto grande que, que, que, que con mi hermano. Hemos anhelado, y lo más importante, compañeros, amigos, que yo como hermano he hecho todo lo que es la estructura. Uh -huh. Solito los dos, tarima, escenario, estamos los dos. Y, y él ha sido sí, la, la, la, fundamental, mi hermano. Quiero agradecerle por este prestigioso medio de comunicación. Muchas gracias, hermano. Que Dios y yo no te vamos a Qué bien, eh, muchas gracias, Rommel, por esas palabras y contarnos de, de esa ejemplar familia, no, de ese trabajo en equipo como familia. Es digno de felicitar, de aplaudir lo que ustedes hacen. Y yo creo que una familia unida siempre puede salir adelante eh, a pesar de cualquier otra situación. Rommel, muchas gracias por habernos acompañado. Eh, quizá eh, nos dejes tu contacto, ¿dónde te ubican la dirección? Para que a lo mejor puedan ir por algún contrato, algún evento, Rommel. Así es. Eh, mi número telefónico es 099-322-4003. Eh, el domicilio de mi papá también pueden, pueden contactarme. O aquí en la calle Alonso Mezcadillo, al lado de la Escuela de Niños Especiales. Ahí vivo yo. Uh -huh. Y estoy a las órdenes por el compromiso. Que Dios quiere que ya se acabe esta enfermedad para poder seguir trabajando. Porque esto nos ha, nos ha encerrado mucho en todos los negocios. Así es Y elaboramos nuestro que más nos gusta. Uh -huh. Gracias a usted también quiero llegar un saludo efusivo a, a mi compañero Eduardo Valdivieso, que está ya tomando su, su, sus riendas para poder seguir trabajando, que Dios vuelta le dio la oportunidad uh -huh. de seguir adelante, y, y acompañándonos a nosotros lo que más nos gusta, compañeros Ramiro y... Muchísimas gracias, Rommel. Gracias a ti una vez más por habernos acompañado. Estuvimos con Rommel Swing, un hombre que ama la música, como ya nos contó, dedicado a lo que tiene que ver con el disco móvil. Um, empezó por la afición y luego se hizo un profesional, un gran emprendedor acá en Catamayo, conocido como La Tortuga mix acá en Catamayo. Muchas gracias Romel, un abrazo y a ustedes amigos televidentes, muchas gracias por habernos acompañado les deseamos un excelente fin de semana el día lunes volvemos a las 18 horas de Ecuador con otro invitado especial en escenario. A nombre de Leonardo Piedra y todo el equipo les decimos gracias y que la pasen muy bien. Ya mismo vienen las noticias, no se lo pierdan Aquí se cierra el telón Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función Escenario, escenario.